Hola a todos. Vamos a nuestro mejor estado de conciencia pura. Solo vamos a esperar un corto momento. Experience your best, purest consciousness state in the present moment. Experimentamos nuestro mejor y más puro estado de conciencia en el momento presente. When you feel your consciousness, cuando sientes la conciencia pura, suficientemente pura y clara, entonces eh, pones la intención de conectar con el campo de conciencia mundial. Y te fundes en el campo de conciencia mundial. Y experimenta qué diferencia. Siente la diferencia entre tu conciencia pura y el campo de conciencia. Si siempre lo experimentas así, poco a poco sabrás que el campo de conciencia mundial es una realidad. Nosotros no solamente podemos entender solo con el pensamiento lógico que existe el campo de conciencia mundial, sino que necesitamos experimentar esa realidad. Necesitamos relajarnos lo suficiente. Put down all the thinking. Dejar todos los pensamientos. It's you can y entonces es posible experimentar. El poder del campo de conciencia mundial. Everybody close your eyes. Sit with a comfortable posture. Todos cerramos los ojos y nos sentamos en una postura confortable. Hoy el tema de nuestra sesión es... Mejorar el campo de conciencia mundial y usar ese campo de conciencia para limpiar y transformar el mundo y nuestra vida. Everybody, firstly, directly experience the exist of your consciousness. Primero, todos experimentamos la existencia de nuestra propia conciencia. What's your consciousness state in this present moment? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el estado de nuestra conciencia en el momento presente? In the past years, en el pasado, hace pocos años, I gave many yo ofrecí muchas eh, clases y ye... our y a todos a experimentar la existencia real de nuestra conciencia pura. Siempre enfatice. It is to know our consciousness itself. cuán importante es que conozcamos nuestra propia conciencia hoy can easily más y más experience. personas pueden con mucha facilidad, experimentar el estado de conciencia pura en un cierto nivel. Y también en la práctica hubo una mejora muy, muy rápida. Esta es una buena señal. Entonces, desde el nivel de la información y, y, y de la práctica consciente, todo se ha ido haciendo cada vez más fuerte. Más y más personas pueden rápidamente y con facilidad experimentar más o menos el estado información de conciencia en el momento presente. Antes, la mayoría de las personas usaban las herramientas de enfocarse y de experimentar las sensaciones de chi. Ahora, nosotros también experimentamos las sensaciones de chi, pero nosotros ya mejoramos la experiencia de la conciencia pura. Cuando nuestras conciencias puras mejoran, podemos experimentar the chi podemos experimentar el, el chi del cuerpo de una forma más profunda y a un nivel más sutil. Porque la conciencia es mucho más fina que el chi del cuerpo. Y entonces, cuando, cuando ya hemos experimentado la existencia de la conciencia, experimentar el cuerpo de chi se vuelve algo muy fácil. Experimentemos el momento presente desde el estado de conciencia. Observamos. Focus. Relax. Enfocados, relajados. La conciencia es invisible. Ahora puedes confirmar que tu conciencia es una existencia real. ¿Y tú puedes experimentar ese tipo de estado? Sí. sí. Todos conocen su estado de conciencia ahora. Everybody, consciousness, uh, exists, uh, La conciencia de todos existe as a pure, very pure, state. como un estado muy puro de conciencia. Uh, La conciencia también es un chi muy puro. Es un chico consciente. Tú puedes experimentar que la conciencia no es limitada. Va más allá del tiempo, espacio físico. Está en todas partes. Y también puede enfocarse conscientemente en un lugar, en un determinado espacio. Por ejemplo, ahora, nuestra conciencia puede elegir un lugar del cuerpo. E inmediatamente puedes sentir que tu conciencia está principalmente en ese lugar. Se funde con el cuerpo de Chi en ese lugar, en ese espacio. Ahora, Conscientemente escoge. Escoges el espacio de tu familia e inmediatamente el espacio de la familia se vuelve claro. El espacio familiar, familiar está en tu conciencia. Now your Ahora escoges tu país, choose a human escoges el mundo no humano word. o escoges el mundo de la naturaleza. En realidad, nuestra conciencia se funde con la totalidad del espacio universal. Cuando escogemos un determinado espacio, ese espacio se vuelve claro. Si no escogemos, Nos mantenemos en un estado natural e infinito sin tiempo ni espacio. Sin tiempo ni espacio, pero puedes escoger un tiempo y un espacio. La conciencia es realmente increíble. Nosotros podemos escoger la tierra y sentir la tierra en nuestra conciencia. Quizás alguien piense que eso es una imaginación. Si tú realmente escoges, imagine, quizás sea imaginación, pero también es al mismo tiempo una realidad. Like uh, you see, uh, if you open eyes you see something. Es como cuando abres los ojos y ves algo en tu casa o en tu jardín. También puedes pensar que es una imaginación, pero también es una realidad. Hay diferentes niveles de realidad en este mundo. el mundo físico es una realidad la realidad del nivel físico no pienses que el cuerpo físico es ilusión esto proviene de algunas de algunas ideas religiosas The donde se ha distorsionado la comprensión, el entendimiento. Body is also el cuerpo físico es también chi. Y es otro plano de realidad. Body is just the el cuerpo the físico es solo información. Y la información es un nivel de realidad. Cuando piensas en la Tierra, hay tres niveles de realidad en la Tierra. Un nivel físico, la Tierra física, la Tierra de energía, y la Tierra, la información. Son tres niveles que constituyen la realidad. Pero son uno. hace que solo siente y experimenta que tu conciencia puede escoger un tiempo y un espacio y al mismo tiempo puede ir más allá del tiempo-espacio. Si, si tú solo te quedas en lo que puedes escoger, te vas a quedar limitado. Te vas a quedar fijado en esa realidad. Ahora vamos a escoger el espacio universal. Sentimos el universo... El universo y la conciencia son uno. Cuando escoges algo, inmediatamente te vuelves uno con eso que escoges. Cuando te vuelves uno con algo, tú podrás sentir que te puedes volver uno con todo. Y entonces puedes ir más allá del tiempo-espacio otra vez. Al principio, tienes la intención de escoger algo. Y la intención te lleva a fundirte con eso. Hasta que tú ya te has vuelto uno con ese objeto. Y entonces, That and the whole are one. Tú te das cuenta que tú, ese objeto y todo el universo entonces, son uno. Y entonces vas más allá del tiempo y espacio que escogiste. Tú puedes escoger ayer. One hour ago hace una hora. Puedes escoger mañana o puedes escoger este momento presente. Si tú escoges cualquier tiempo o cualquier punto en el tiempo y te vuelves uno con él, inmediatamente Vuelves a irte más allá del tiempo-espacio otra vez. Es solo una infinita unicidad. Ir más allá de todo es mantenerte en lo absoluto. Es mantenerte en la completud en la integridad absoluta. Ese es un alto nivel de realidad. Puedes escoger algo. Tú usas la información del marco de referencia para guiarte. El marco de referencia crea un marco. All the specific time, y todo all el tiempo específico y el espacio frame, es ese marco dentro del marco de referencia cuando usamos el marco de referencia para escoger algo eso es solo un uso específico de la infinita conciencia eso es un aspecto específico del ser verdadero. El ser verdadero va más allá del tiempo-espacio y cuando usamos esto para algo, usamos ese marco de referencia para fundirnos con ese algo y para dar información. En ese momento, la función, la la función específica del ser verdadero comienza a trabajar, comienza a actuar. Pero al mismo tiempo, nosotros sabemos que podemos ir más allá de todo. Escoger la totalidad del universo y sentimos que cuando escogemos la totalidad del universo, sabemos que la conciencia está en todo el espacio universal. Nosotros sabemos que esa es la realidad. Si todos conocemos que nuestra conciencia es una existencia real en el espacio universal, también sabemos que todas las otras conciencias de las otras personas también existen de esta manera en el universo. Y todas las conciencias se funden Juntas Go each other. van a través unos, unas de otras This is a conscious, field. y ese es un campo de conciencia consciente. Todas las conciencias despiertas se vuelven una, una sola conciencia infinita y poderosa, un solo campo de conciencia infinito y poderoso. Y eso también es una existencia real. Hoy estamos destacando el valor del campo de conciencia. Es algo muy, muy, muy importante. porque después de que todos hemos promovido el campo de conciencia mundial algunas personas piensan que esto es real y realmente se unen al campo de conciencia para otras personas es real pero, pero no lo consideran demasiado importante para sí mismos. Muchas personas no, no, no valoran el campo de conciencia mundial. Pero si alguien les dijera, ¡Oh, hay mucho oro! ¡Hay mucho dinero! Cuando vengas aquí, vas a poder obtenerlo libremente. Podrás usar un coche para conseguir ese dinero y ese oro. Y entonces es proba probablemente que nos volviéramos muy interesados y muchas personas lo investigarían a ver si es realidad incluso aunque el dinero estuviera en un lugar muy especial en el fondo del océano muchas personas buscarían la solución para obtener, para conseguir ese dinero. Porque piensan que eso es real, porque eso es valioso, piensan que eso es valioso. Pero uh, si les dijéramos, nosotros tenemos un poderoso campo de conciencia y en ese campo de conciencia podemos realmente cambiar nuestra vida, cambiar el destino de la humanidad, el destino de la humanidad en el futuro. Muchas personas ¿Piensan que eso no es real? Ahora les digo a todos que la sociedad humana que la evolución de la sociedad humana depende de The evolution of consciousness Depende de la evolución del campo de conciencia humano. So, quietly, Así que, cuidadosamente silenciosamente nos fundimos con ese campo de conciencia la resonancia de ese campo de conciencia sostendrá a nuestras conciencias purificará y estabilizará nuestras conciencias cuando las conciencias se vuelvan más puras y estables, nuestra energía se volverá más abundante, más armoniosa y más pura. Nuestro cuerpo se volverá más fuerte. Nuestras relaciones serán cada vez mejores y seremos más y más sabios. Nuestra calidad de la vida mejorará y seremos más felices, más libres. Entonces piensa, ¿qué es lo que tú quieres en esta vida? Todo el mundo lo sabe, quiero tener una vida feliz, saludable, libre. cuando nos fundimos con el campo de conciencia mundial, al mismo tiempo, también intensificamos el campo de conciencia mundial. Y contribuimos con nuestro amor universal a la humanidad, a la naturaleza y a todo el universo. Esta es una realidad invisible. Pero no lo dudes, es muy real. Esto puede ayudar a las personas, puede absorba, ayudar a la humanidad a resolver aquellos problemas que el dinero, la política ni la ciencia moderna han podido resolver. muchos problemas sociales, problemas de la, con la naturaleza. Los problemas políticos no pueden resolverse. Incluso los políticos crean más problemas. ¿Por qué? Porque porque la mente, la conciencia de los políticos, tiene conflictos, tiene problemas. La conciencia humana, la conciencia general humana, es muy limitada, tiene muchas fijaciones. Si usamos ese tipo de conciencia, si usamos el dinero y solo nos enfocamos en el dinero, no podremos resolver esos grandes problemas. La ciencia moderna ha intentado resolver muchos problemas, pero cuando lo hace, crea nuevos problemas. ¿Por qué? Porque fue una conciencia problemática la que creó la ciencia moderna y, y ha usado esa conciencia problemática es en la ciencia. La ciencia es solo una herramienta. Por eso decimos que es necesario purificar nuestras conciencias individuales y fundir nuestros corazones puros para crear un poderoso campo de conciencia humano. Esta es la manera de resolver todo tipo de problemas de la humanidad Hoy por hoy. Y está comprobado que las otras vías que ha usado la humanidad no pueden resolverlos. Si comprendemos esto, inmediatamente oh, no, uh, sentimos que nosotros ya hemos encontrado la All llave maestra para resolver todos los problemas. Healthy, todos los problemas incluyen problemas de salud, problemas mentales. Most... La mayoría de los problemas individuales provienen realmente de los problemas sociales. Por eso ahora estoy hablando para que comprendamos por qué nosotros hablamos y enfatizamos en el campo de conciencia mundial. Todos corazón a corazón conectamos juntos de forma profunda. Los corazones puros van al estado más puro para fundirse juntos y constituirse en una unidad. Se funden con esas conciencias de alto nivel. El Dr. Pan, los maestros de la antigüedad, Conciencias puras, la conciencia pura del Buda. Y eso forma un campo de conciencia muy poderoso, de alto nivel. mantiene, nos mantenemos y estabilizamos en ese nivel. Y esa es la curación para uno mismo desde la raíz. Esa es la sanación para la totalidad de la sociedad desde la raíz. manteniéndonos en este nivel, we collectively go through the social reference framework. Colectivamente vamos, reference framework. vamos a través del marco de referencia social e individual. Y solo observamos, no necesitamos pensar. Somos una conciencia infinita y pura nos relajamos. Si nos mantenemos en ese nivel estables, también podemos usar el marco de referencia para pensar. Pero no nos perdemos a nosotros mismos en el marco de referencia limitado. This is a new thinking. Es un tipo de pensamiento natural. Y si pensamos a ese nivel, eso significa your logical thinking is, uh, matured. que nuestro pensamiento lógico ha madurado. Uh, Que tu pensamiento, que nuestro absoluto. pensamiento lógico ha crecido, está preparado, es, ha madurado. Hoy, en la sociedad humana general y en el pensamiento lógico humano general, no hay un nivel de madurez. Está en pleno crecimiento. Es muy limitado, muy estrecho, muy fijo. Porque cuando juzgamos, nos quedamos limitados en el juicio y esto nos bloquea. And create energy blockages, feeling blockages, y creamos bloqueos energéticos de sentimientos y emocionales. When the reference for, uh, when logical thinking Cuando el pensamiento lógico sucede, en el nivel de el ser verdadero en el nivel Mingyue y nos mantenemos despiertos pacíficos usamos el marco de referencia esto significa que el marco de referencia y el pensamiento lógico han madurado. No hay problema. No hay problema. Y, es, y son buenas herramientas. Entonces, eh, más tarde no le diremos a nadie eh, no, no juzgues, no puedes juzgar Porque cuando juzgas sin emociones y sin fijaciones y los otros te dicen no juzgas Eso quiere decir tú no juzgues, yo solo puedo juzgar. ¿Tú Todas las historias son de esa manera. Juzgar no, hay, no genera problemas. El problema es la fijación. La limitación y el bloqueo es el problema. Entonces la conciencia humana necesita evolucionar a un alto nivel para sanarse a sí misma, Antes las limitaciones del pensamiento lógico iba a través de There las propias fijaciones y eso generaba mucho sufrimiento, problemas mentales. Pero el problema mental es un poder. Power to the el problema mental es un poder para reunir la energía para ir a través de las limitaciones. So if somebody, you feel you have emotions, y entonces you have si alguien problemo, tiene emociones okay. y problemas mentales, mm. en que no, se, no hay problema, depresión, estrés, no, no es hay problema, es, es, es algo bueno porque ahí está tu, ma, tu maestro, tu profesor interior. porque como el marco de referencia está limitando por el ego, limita y limita, es invisible, pero esa limitación reúne energía y crea bloqueos, y entonces esto genera eh, sensaciones desagradables y emociones desagradables. Y esto genera sufrimiento. Pero ese sufrimiento te está diciendo tu interior está limitado. Entonces puedes investigar a ver por qué está bloqueado. Cuando investigamos, ¿quién es el que investiga? ¿Quién es el que observa? si tú no quedas fijado en el sufrimiento y en ese tipo de sensaciones y tú accedes a tu observador y te das cuenta yo soy el observador soy el que está observando las sensaciones emocionales y y de pronto tú encuentras la manera de abrir la puerta. Abrir la puerta sin quedar atrapado en los límites de tus propios pensamientos lógicos y el marco de referencia y vienes directo al observador, y el observador es la conciencia pura y pacífica. Y entonces súbitamente te das cuenta de que eres pacífico, que eres libre, que eres feliz. Y rápidamente feeling, las sensaciones less, less... emocionales empiezan a disminuir hasta desaparecer. Y te mantienes siempre uh, alegre. Some uh, He encontrado que algunas personas Practicantes después del módulo 1 y 2 del curso Mingyue Kung Fu know how to go pain. han aprendido a ir a través del dolor tanto corporal como emocional. Quite esas personas dicen que cuando sienten dolor en su cuerpo, solo observan Observan el cuerpo de chi, el cuerpo vacío, observan y observan. Y de pronto el dolor desaparece y no tienen más dolor. En ese nivel, todavía no han llegado a Mingyue, pero observan la vacuidad. Pero ya han obtenido buenos resultados, porque el observador se ha vuelto poderoso. Algunas personas me han dicho que las propias emociones que solo las observan enfocados en mejorar la estabilidad de la observación sin pensar en ese, en ese momento Pensaban, no te pierdas a ti mismo en el juicio, solo observa. Y después de un rato, se habían vuelto alegres otra vez. Esto es muy interesante. Incluso algunos... Se mantenían en el estado puro de observación para comunicarse con otras personas, amigos. Y cambiaron el estado emocional de dolor de sus amigos. Ese es un alto nivel de sanación. Okay, Bien. Here. Todos nos mantenemos en el campo de conciencia pura, en el estado de campo de conciencia pura. The present moment, uh, with the pure consciousness. Pienso que most precious en el momento presente la conciencia pura es lo, lo más precioso for de nuestra vida. We always take care of this most precious things. Así que debemos siempre cuidar esa esta preciosa cosa. No contaminarla, no bloquearla. Y para nuestra humanidad, el campo de conciencia humano es la existencia más preciosa. The being, the essence of human society. Es la esencia de la sociedad humana. Cuidemos esto. Esta es la nueva ciencia. La ciencia de la vida la ciencia de la conciencia. Este nivel de ciencia de la conciencia nos permitirá descubrir muchos secretos de la vida humana y del universo y permitirá que la humanidad alcance un nuevo mundo de alto nivel. Ahora nuestro campo de conciencia, que se ha vuelto suficientemente poderoso, vamos a transformar a usar nuestro campo de conciencia despierta para transformar la sociedad humana, para transformar el campo de conciencia general humano. Vamos a transformar los bloqueos o conflictos generales del campo de conciencia general. Nuestro campo de conciencia despierta se funde con el campo de conciencia general. No necesitas enfocarte en los conflictos ni en el sufrimiento. Directamente nos conectamos con el corazón puro y con el estado puro de conciencia de cada persona humana. Nuestro corazón puro de bebé comienza a despertar y ya ha despertado un poquito. Cuando nos fundimos con el campo de conciencia general, con el corazón puro general de la humanidad, el corazón de bebé con, aún duerme. Y cuando nos fundimos, nuestro estado de despierto, nuestro campo de conciencia despierta, nuestra resonancia activa ese corazón de bebé dormido. Y todos los corazones puros despiertan y despiertan. Solo tenemos que tener esta intención muy sencilla. Cuando el corazón puro de bebé en el interior de todos se hace más poderoso o tiene más poder obtiene más información de sí mismo The baby heart will come back. y entonces el From corazón de bebé va a regresar desde todos los apegos exteriores va a regresar hacia sí mismo so many, many, many y entonces, muchas personas, muchas, muchas personas que no tienen casa, van a volver a casa. Se van a encontrar a sí mismos. El campo de conciencia pura se va a fundir con todos los corazones puros de todos. Brindándoles amor universal, Here, I everybody some stories. le voy a contar a todos una historia. Somehow, Master, ¿no? un, maestro de, un maestro de alto nivel, un maestro de alta conciencia. Él estaba enseñando a sus estudiantes corazón a corazón. No decía nada. Pero su conciencia pura se fundía directamente con las conciencias de sus discípulos y las conciencias de sus estudiantes mejoraba. Incluso conseguían la iluminación. Buda lo hacía. Teacher, Dr. Pang, Nuestro maestro, this. el doctor Pang, también lo hacía. Some el maestro ayudaba a las conciencias de sus discípulos a despertar. Just choose some good quality, y se lo escogía los, cogía los eh, estudiantes más evolucionados para sostener ese ca el campo de conciencia pero de esta manera era difícil ayudar era difícil ayudar a toda la sociedad a despertar en años recientes el doctor Pang. Comenzó a hablar del campo de conciencia mundial. Comenzó a hablar del campo de conciencia mundial. Y en el campo de conciencia, incluyo aquellas personas que no son demasiado poderosas, cuando las conciencias se unen, se vuelven muy poderosas el campo de conciencia incluso será más poderoso que algunos maestros así que nosotros sabemos que usamos el campo de conciencia para conectar con el campo de conciencia humano general, e incluso esa información de amor universal. Esta es una manera de purificar la, el campo de conciencia humano y hacer que la conciencia humana venga hacia sí misma y, y más personas despierten. Bien, ahora sentimos que nuestro campo de conciencia se funde con todo el campo de conciencia general humano, con los corazones de bebés. No nos preocupemos de todo tipo de bloqueos y problemas, sino que directamente nos fundimos con los corazones puros de bebé. Es como cuando venimos a nuestro estado de conciencia pura. Directamente nos fundimos con los corazones de bebés de todos. No nos importan los marcos de referencia. No nos importan ningún tipo de problema. Nuestro campo de conciencia se vuelve más poderoso y la resonancia, su resonancia se vuelve muy fuerte y entonces ahora cambiamos nuestro cuerpo de chi. El poderoso campo de conciencia va a través del espacio interior de la cabeza. Profundamente, profundamente. El espacio interior de la cabeza se funde en el bello campo de conciencia y se vuelve muy armonioso y saludable observamos a través del espacio interior del cuello. El espacio interior del cuello se funde en el campo de conciencia infinito totalmente relajado. Se vuelve muy saludable y muy bello. El poderoso campo de conciencia va a través del espacio interior de hombros y brazos. El espacio puro de los brazos se funde con el campo de conciencia. Muy armonioso y saludable. El campo de conciencia observa el espacio interior del pecho. Relax. Solo nos relajamos no, you just, you just, you just sleep. durmiendo sin dormir Lungs Heart for rest in our subest pulmones, corazón y mamas, y el espacio interior vacío. Se funde en el campo de conciencia infinito. De infinito. Ha -la. Ha -la. Harmonía y salud. El campo de conciencia observa el espacio interior del abdomen. En lo profundo es un espacio inmenso y vacío. Vamos a través del hígado y vasícula biliar. Páncreas. Vazo. Páncreas, estómago. Intestinos. Kidneys, riñones vejiga, sistema reproductor, The whole lower space. todo el espacio interior del tantien inferior, Empty vacío, merge into infinite consciousness field. se funde en el campo de conciencia infinita. Hola. Hola. Muy armonioso y saludable. El campo de conciencia observa a través del espacio interior de la columna vertebral. Cervicales. dorsales, vértebras lumbares, sacro articulaciones sacroiliacos, coxis, El espacio interior de la columna, se... vacío, se funde en el campo de conciencia. El campo de conciencia va a través del espacio interior de las piernas, glúteos, articulaciones de cadera, muslos, rodillas, Pantorrillas, tobillos y pies. Sentimos el espacio interior de las piernas vacío. Se funde en el campo de conciencia. Oh, Observamos la totalidad del espacio interior del cuerpo de Chi. El espacio del cuerpo de Chi se abre. Se funde en el campo de conciencia el campo de conciencia va al interior, a ese espacio más sutil, abriendo. Todo el espacio interior celular se abre, Todo el cuerpo se vuelve un espacio infinito muy puro, un espacio de Chi, el campo de conciencia, y ese espacio infinito son uno. Relajamos. Y en el universo, oh, wow. Nosotros y el universo somos uno. Vacío. Hacer nada, pensar nada. Rendidos, entregados. Nosotros solo somos el campo de conciencia infinito. We are just the consciousness of the universe. Nosotros somos solo la conciencia del universo. Todo es perfecto. Just a nosotros solo is creemos todo es perfecto the perfect beautiful universe is the la perfección de este bello universo, Lara, está respirando. Sostenemos una bola de chi en frente al cuerpo, podemos continuar practicando. If you want to finish, just follow my instructions. Si quieres culminar, solo sigue mis instrucciones. Eleva el chi. Por encima de la cabeza. Vertemos el chi. Vamos a través del tanti en alto. Make. Cuello. mitad dan tien, en medio, lower dan tien, tanti en bajo. Place palms on tuchi. Cubrimos con las manos tuchi el ombligo. With the inner smile. Con una sonrisa interior. Enjoy this beautiful. Bright, Disfrutamos de este bello y transparente estado vital. Is Todo es hermoso. Very confident. Todo está muy confiado, confiable. Bien. Separamos las manos a los lados. Abrimos los ojos despacio. De eh, yo espero que todos escuchen, escuchen las tres sesiones más y difundan estas tres sesiones. Porque estas tres sesiones tienen una información muy potente, muy buena, porque el campo conciencia se ha desarrollado a este estado y entonces la información aparece. Incluso yo no conozco esta información y cuando doy la sesión, esta información aparece. Para mí también es nueva. Bien. Thank you, Gracias everybody. a todos. Bye Disfruten bye. de sí mismos.